Ameli, ¿Sí? ¿Nosotros somos youtubers? Sí. Chan-chan. Eso está bueno para poner en algún momento tipo. Chan-chan. De... Bueno, bienvenidos todos. Somos Nico, Sophie. Sophie Nico. Y esto es Chilangre El día de hoy vamos a empezar con una nueva sección del canal que va a ser eh, Debates de pareja en cuarentena. El primer video se trata de... ¿Por qué ser youtuber? No, nació yo. que es La reacción de mi novia cuando le dije que quería ser youtuber. <risa> eh, es como raro sí si, o no en estos tiempos modernos eh, Hubo un momento en el que yo sentí que por ahí lo que estaba haciendo estaba bueno como para compartirlo. Veía muchos videos en YouTube de, no sé, Peter McKinnon, Matija Puya, eh, Tomás Ringland había arrancado también a hacer. Y dije, Ey, Vamos, como, todo como, mí. como que estaría bueno, es una buena idea, tiene potencial, por ahí podemos mostrar un poco lo que hacemos. Pero era raro porque soy grande, ¿sí? O no, tengo 27 años, entonces me sentía como post. Todo esto, si bien tenía YouTube, eh, Instagram y eso, eh, no, nunca era poner la cara como es en esto. Eh, entonces un día agarré y le dije a Sophie, che, mira, me parece que me gustaría hacer esto. Primero pensé que era una joda. No. No, obviamente. Pensé que era mentira, no sé. Si bien... Eh, yo estudio turismo y él ya es recibido y trabajo en turismo y estamos todo el tiempo expuestos a distintas personas nunca pensé en exponerme al frente de una cámara para un montón de gente que ni idea sí, así jodido. que pensé que me estaba mintiendo la verdad esa fue mi reacción pero después dije bueno a ver él es contento le gusta vamos a salir un montón y se puede llegar a ganar dinero qué más <risa> <risa> um, sí muchísimo creo que es horrible eh, por ahí los primeros videos cuando los veo Porque recuerdo la, la ansiedad que me generaba Tener que estar frente a la cámara Todavía me cuesta mucho eh, Es como que antes la idea estaba todo armado Toda la estructura, tenía todo pensado Pero cuando me tenía que filmar No me sentía cómodo, me daba ansiedad Como que me faltaba el aire eh, y, y me costó mucho tratar de acostumbrarme a, a esto Ella me ayudó muchísimo Es como que cuando estamos juntos Bueno, hay como... Otra, otro fácil, confort decir, es, es, es como verdad. distinto Pero como cuando más, te como... tenés que filmar solo Decís, ay Dios, ¿qué estoy haciendo? Le estoy hablando a un teléfono <risa> este Otra vez me pasó que salí por primera vez Durante toda la cuarentena en el día 40 Bastante responsable yo Eso eh, lo vamos a subir ahí Con Barbie jugando todo lo necesario Y él me dice, bueno, fíjate si te puede filmar Bueno, le digo Salió un desastre No, no sé si lo no, va no, a subir pero. Mentira Chicos, no. es como que mi cerebro no, no configura las palabras, como. que me cuesta mucho. Todavía me sigue costando. Mentira. Ser youtuber. <ríe> es genial. No. No, mentira. Eh, no encajaría en el segmento youtuber, por así se quiere decir. Este. Tampoco me identifico con la palabra youtuber por ahora Es como que nunca me gustó lo del tipo de las etiquetas Con Instagram lo mismo, eso de de Instagramer influencer No, es como, no, no, eso de tener que... Nico eh, que fue uno de pasó. los primeros influencers de Ushuaia, chicos pero me parece que como ser youtuber quiere decir que subís videos, o sea, eh, y si subir videos que es lo que estamos haciendo nosotros ahora nos hace youtuber, bienvenido sea. Y si no, no o sé, sea, realmente no, no, no pienso en, en, en qué es lo que somos como categoría, de, ¿no? Sino como que pienso en que está bueno que estemos compartiendo esto y que a la gente le guste y poder seguir haciéndolo y capaz que no. No sé, ganar dinero en algún momento Claro, eh, porque nos gusta Hay un dicho que dice algo como Donde ya te sentís obligado a hacerlo Como que no te gusta y Todavía no sentimos esa obligación de ser porque todavía sí. no cobramos ni un centavo Pero... <risa> hey, sí, pero bueno, no sé Puede funcionar Y si no, es divertido de todas formas eh. sí. Creo que eso es... es, es, es Conocemos mucha gente Sí, mucha eso. gente escribe cosas lindas Eso está súper bonito Nicolás Vange, youtuber eh, bueno, como más o menos la, la idea nació de, de mi parte... Me encanta eh, ver cómo vas a responder esta pregunta. Yo filmo más, normalmente. Eh, o soy por ahí el que mira más videos en YouTube y como que tiene más ideas de cosas que, se, que quiere hacer antes de salir. ¡Paren, paren, paren! Él filma más en cuanto estamos en casa o hace tutoriales o esas cosas, porque yo la verdad que me distraigo muy fácil. Pero cuando hacemos las salidas yo filmo más Ey, porque él conduce no. ah, entonces yo tengo que filmar es más trampa no y claramente <risa> el no se quedan los ruta. vacíos entonces yo tengo que filmar pero sí. bueno acá en casa estamos haciendo estás haciendo muchos tutoriales y eso y estás filmando mucho vos. te Ey, lo reconozco normalmente los videos los organizo yo porque soy el que más edita o el que más se sienta con, con la compu eh, pero es una realidad que por ahí muchas de las tomas como claves de los videos las, las filma Sofi. Eh, que ella es como más de, de los detalles y cosas que hacen sentir. Yo soy como más de plano abierto, paisaje y todo ese biribiri. Entonces está bueno porque de pronto por ahí cuando yo agarro el material de ella y lo, lo pongo en la carpeta donde vamos a armar el video, encuentro un montón de cosas súper lindas que yo no vi del mismo lugar y, y también me permite como conocer un poco más lo que, lo que ella ve. Y Nico también es como más serio, más organizado. O sea, empieza a pensar en un video y ya planea cómo hacerlo. Yo dije, bueno, podemos hacer un video. De mi reacción cuando me dijiste que querías ser youtuber. Y acá estamos, anotamos un par de preguntas y acá salió esto. Que me parece que está bueno y mostrar nuestro lado más humano. Pero sin duda, Nico es el que organiza más los videos. Bueno, y eso fue todo de este primer capítulo de debates de pareja o como sea que le vayamos a poner a la, a la sección. Esto se puede eh, poner muy picante, es ¿eh? muy no, picante. No, no. Lo que tiene de divertido esto para nosotros es que aprovechamos el tiempo que tenemos de, de, de encierro, de cuarentena, para hacer algo diferente, algo divertido, algo que por ahí nos permite incluso conocernos un poco más y, y mostrarnos un poco también con ustedes como, cómo somos nosotros en nuestro día a día y en lo que pasa detrás por ahí de las aventuras que, que muchas veces se quedan en el paisaje o, o, o en ese tipo de, de... Las aventuras a las que ya no podemos salir. Mal. Así que las aventuras van a ser ahora de este estilo, si les gusta, si tienen consultas que les gustaría que nos hagamos o no sé Juegos lo que hagamos, que eh, pueden dejarlo abajo en los comentarios, eh, recuerden suscribirse que nos ayuda muchísimo, eh, comentar, compartir y todas esas cositas y hasta el próximo video. <risa>